Bienvenidos a una nueva versión de Agenda Gráfica en Mesa Gráfica. Esta vez los eventos gratuitos del mes de mayo. ¡Vamos con ellos! La Feria Internacional del Libro de Antofagasta, Filsic, ya empezó, pero se va a realizar hasta el 8 de mayo. Va a tener stands con muchos libros, talleres y también nuestros amigos de Dibujona, el festival que se hace en esa misma ciudad, van a estar presentes. Del 6 al 31 de mayo se estará llevando a cabo en... Providencia en el Centro Cultural Monte Carmelo, la exposición de fotografía documental Circus Democratic Republic de Leonardo Ampuero. El Festival de Animación Internacional Chile Mono se desarrollará del 10 al 15 de mayo y será en la Cineteca Nacional, El GAM y Espacio Mata. Para más información no olvides revisar mesagráfica.cl. El octavo Festival de Ilustración y Diseño Cohete Lunar se realizará el 14 de mayo. ...en la Facultad de Arquitectura, Arte y e Diseño de la Universidad Diego Portales. El fin de semana del 14 y 15 de mayo se desarrollará Free Comic Book Day... ...en la Biblioteca de Santiago, donde Chazam Comics y Basinga Comics... ...unieron fuerzas para hacer este año Free Comic Book Day Batman vs Superman. Van a ser dos días de amor y cómics gratis. Para más información, mesagráfica.cl La muestra de ilustración Mala Memoria... 24 obras que hablan sobre los abusos realizados por la dictadura se expondrán hasta el 11 de mayo en la Galería Balmacea Arte Joven. Los amigos de The Comic Fome estarán llevando a cabo el de Evento Fome 4, que se realizará el 21 de mayo en Casa Coca-Cola. Ajá, sí. Perfecto, Nicolás. Nicolás Burón, nuestro colaborador desde Rancagua, nos dice que va a realizar la exposición gráfica la Alameda de Rancagua, el patrimonio que tienes que conocer. ¿Cuándo se va a inaugurar? El día 29 de mayo al mediodía en la Casa del Ochao. Recuerden que ese mismo día es el Día del Patrimonio Cultural de Chile y pueden encontrar todas las actividades en Día del Patrimonio Cultural.cl. Y esta fue la agenda gráfica del mes de mayo. Para prepararnos para el mes de junio, déjanos tus panoramas en los comentarios o mándanos un correo a este mail. No olvides suscribirte a nuestro canal y darnos like. Chao. Nos vemos. Likes. Comentarios. Todo. Que se realiza el 14 de mayo. Eh... <risa> <risa> Feña, deja de reírte. <risa> nos cuenta que va a ir... <risa> No Los amigos de The Comic Fome, están, tendrán... <risa> <No, no, no. risa> no, no. Que se va a llamar... <risa> ¿Por qué se me olvida? La Alameda de Rancagua, el patrimonio que tienes que hacer ah. ¡Tienes que quedar en la zorra! <risa> y diseño, cohete lunar, se realiza el 14... Perro. ¿Ah? Perro ¿Qué? Perro, Perro. al de los perros Zorrón. Del 6 al 30. Ella lo hola. El octavo Festival de Ilustración y Diseño, Cohete Lunar, se realizará... ¿Sigo diciendo o matamos el perro mierda? Por eso, a este mail. La altura de tus... coma es la ley? Por eso, a este mail. Adiós. Yeah. <risa> ya Estoy ya lo no está rompiendo. <risa> no. Ahora se puede estar mal.